cuando realizaba este robo en una casa aquí en San Francisco de Macorís. la Virgen de la Altagracia lo estaba viendo, este muchacho se detuvo en realizar este robo en esta residencia así es que estamos Bernardo Reyes y un haitiano no identificado fueron apresados en el día de ayer acusado de violencia de género vamos a escuchar lo que dice Bernardo en su favor Thank you. ¿Qué están presos. ¿Cuáles son las acusaciones contra ustedes? ¿Qué es lo que pasa? Explíqueme. ¿Y por qué está preso entonces? No, porque la hija mía, mía. lo estaba en la calle. Yo hice a la mujer mía, dejé a la hija en la calle con la mujer con Gabriela. ¿Tú no la golpeaste a ella? ¿Tú no la golpeaste? Yo no lo que haceré, no lo soy flota. Ah, ¿Y tú, hermano? Yo, la mujer mía me voló encima anoche. ¿Y por qué fue lo que pasó? Explícame. No sé. Yo me iba a cortar y me voló encima. Seguro celosa. ¿Celosa? Sí. ¿De dónde tú eres, mijo? Yo soy de, de Valle? ¿Cómo el nombre es tuyo? De Nario Rey. Pero dice que tú le pegaste a ella. No. no ¿En ningún no, momento, entonces? No, no, jamás. Yo no le pego a mujeres. ¿El inocente, entonces? Bueno? Claro, papá. Bueno. Ella sí me, me dio algo. El Ministerio Público. Eh, dio a conocer lo de las multas me lo acaba de mandar mi hermano Wilson, pero eso no tiene grandes modificaciones Wilson, eso es básicamente lo mismo, así era que se cobraban las, las multas, a ese mismo costo ahí hay poca cosa que fuera diferente quizás lo de la fiesta privada que está incluido ahí, que son 100 mil de multa por, por fiesta pero después lo otro es básicamente lo mismo. Eh, todo lo que tiene que ver con la multa es lo mismo. Tu presidente dijo que eso no era nada lo que se había recaudado. Ahora vieron ese dato de que se han recaudado 62 millones, pero que eso no, no contiene, como decía un amigo mío, eso no contiene eh, porque si se... Se detienen mil personas en el país por día, son 30 millones de pesos, no es así, al mes. Entonces, por 10 meses, son 300 millones, no 72. Buenos días, Wilson. Buen día, hermano, buen día. Provincia Duarte, país. Feliz inicio de semana, hermano, para ti. Gracias igual. Sí, José Manuel. El gobierno de Abinader dándole respuesta a los ciudadanos, tuviste las cinco casas allá, allá arriba que inauguramos. Ajá. Y con relación a la instrucción que le dio la magistrada a los fiscales, tú dices que no pero a partir ya de la semana que viene, los fiscales tendrán que llevar a un programa terminal. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Los fiscales van a tener, a tener que dar un pormenor un, un, un de la multa que antes nos estaban dando ah. y, y una cuenta de la procuraduría y van a tener que llevar un control. Y de lo otro, de lo que se hace de noche, ¿Han también, una respuesta? Bueno, los ciudadanos ¿Eh? que, que tengan pruebas, ¿Eh? que, que me la hagan llegar a mí. Los ciudadanos que tengan pruebas de cualquier cosa que me la hagan llegar a mí. Ok. ¿Está correcto? ¿Está ti, hermano? Ok. Ay, léela. El director Villalinda continúan pidiendo el arreglo de sus calles. Vamos a ver, señor director, eh, lo que dicen los moradores de Villalinda de los Rielitos. Sí, muchísimas veces. Lo que pasa es que vino Ale y le dio una rapadita y ya. Dejo eso así. Ok, no. Se quedó en promesa. Se quedó en promesa. Reitérenle a las autoridades lo que dicen ustedes. Eso mismo, que, que hay que arreglarla y afaltarla. porque esto esto ya hace mucho eso y yo tengo cinco años ahí y siempre es la, la misma cosa. Cada vez que la ambulancia se mete de hora de la noche, tengo yo que caminar a pie. El otro día me sacan hasta en una silla, de tan mala que me puse. Esto lo hago yo, esta denuncia, porque mire cómo estamos, aquí abandonados, que el ayuntamiento, nos hemos cansado de ir para que nos den la mano ayuda de la, con las calles, mire cómo estamos que no pueden, desde que cae una harinas, mire cómo estamos. ¿Qué tiempo tienen ustedes así? Ay mi hija, yo tengo 18, 19 años desde que yo vivo aquí. Fui y de aquí. ¿Sí? Esta es la calle El sol con la. la problemática de este barrio es una problemática que son demasiadas demandas que tiene de este barrio. Mira, aquí Ale de Látima vino y no hizo esto. Entonces de noche tenemos cuatro años pasando una calamidad fuerte, como ustedes están viendo, que es una prueba. Y nosotros le pidamos a Edenoite que vengan a auxilio de nosotros aquí, por pues bien de la comunidad, porque ya nos hallamos en la forma. De uno allá, Vladimir nos ha acompañado demasiado y el difunto Pedro Fernández, que Dios lo tenga en la gloria. Y todavía no nos ha podido un caso. Ya nosotros nos hallamos cómo explicarle a Ede Noite la situación. de aquí. Ustedes, nosotros, tenemos, nosotros tenemos aquí como cuatro años en esto. Exigiéndole, exigiéndole de, de noche. noche y es un servicio que se le está pagando. Aquí de noche no puede decir que hallaron la banca de nadie, sino ellos están abusando de nosotros aquí en esta comunidad. ¿Cómo es la cuota? ¿Cómo le llega a él? La... El doble de aquí de, de, de la cuenta de coronavirus, todo el mundo pensaba que iba a venir y baja la tasa. Mejor viene a multiplicar. Atención a los nombramientos.